Bienvenida o bienvenido. Hay muchísimas personas que han logrado sanar su cuerpo de forma de meditación. Si tus pensamientos pueden enfermarte, es posible que tus pensamientos también puedan curarte. La repetición de sentir y pensar, pensar y sentir, te hizo sentir culpa, y ni siquiera quizás sabes lo que es la culpa. Es a lo que estás acostumbrado a una continuidad química en tu cuerpo, y cuando decides cambiar, y cambiar cualquier cosa de ti mismo, prepárate. Porque realmente se va a sentir súper incómodo. Vas a dejar de hacer lo que estás familiarizado y vas a hacer y entrar en lo desconocido. Este pensamiento no es para todos. Esto es como, o estás embarazada o no lo estás. No puedes estar un poco embarazada. Así que realmente si quieres sanar tu cuerpo vas a tener que empezar a calmar tu sistema nervioso. Y con él todo lo que se llama las hormonas del estrés. Hay una autora de libros que se llama Luis L. Hey, ella logró sanarse de un cáncer en 6 meses. Si quieres puedes buscar la información en Google. Lo que pasa con las enfermedades también genéticas, que dicen que no pueden ser sanadas porque vienen de un padre, de una madre, de quien sea, de un tío, un primo o viene de familia. Te quiero explicar que el gen no crea enfermedades. Si piensas en esto, esta visualización no es para ti. Cómo actúas y cómo sientes señalan los genes que se activan. Por ejemplo, si yo actúo y siento desde el lado de la enfermedad, esos genes se van a activar. ¿Qué hacen los genes? Los genes fabrican proteínas. ¿De qué son responsables las proteínas? De la función y la estructura de nuestro cuerpo. Ahora lo que vas a hacer es bajar el gen de la enfermedad y subir el gen de la salud. Pero como bien dije antes, esto no es de usarlo ni una sola vez y te va a funcionar, es un trabajo de conciencia. Si estás preparada o preparado para sanar, tienes que empezar a pensar, ¿tengo algo que perder? ¿O no tengo nada que perder? Y realmente decido saltar a lo incómodo y a lo desconocido, que es empezar a meditar para bajar el estrés. Y con eso de bajar el estrés, vas a dejar de apuntar la enfermedad y vas a empezar a apuntar al gen de la salud. Además, esto no es una visualización solamente. Vas a entender que vas a tener que empezar a vigilar tu forma de hablar, de pensar y de actuar. Tienes que ser consciente del inconsciente que eres. A los 35 años eres un 95% de programas memorizados, eres como una computadora, y descreer ese 95% lleva tiempo. Pero como dije antes, este es un trabajo de conciencia que vas a tener que ser persistente para cambiar tus pensamientos, tu forma de actuar y tu forma de señalar ese gen de la enfermedad. Si realmente estás preparado o preparado para esta visualización, ponte en un lugar cómodo, que ahora comenzamos. Ahora si quieres puedes colocarte en una postura cómoda, puedes estar sentado, sentado, con la espalda recta, apoyada en algún respaldar, si quieres también puedes hacerlo acostada o acostado. Lo importante es que si lo haces acostado o acostado es que te pongas en una postura de recepción. ¿Cómo es una postura de recepción? Sin cruzar brazos y piernas, con el corazón abierto. Es como una pose de Superman, con el pecho un poco inflado. Vamos a comenzar con unas respiraciones. Vas a inhalar de una manera profunda. Y vas a exhalar de una manera aún más profunda. Inhala. Llena bien tu panza de aire. Sostén un poco el aire. Y exhalas. Suelta todo, todo, todo, todo. Una nueva vez. Esta vez un poco más profunda la inhalación. Inhalas. Y sostén el aire... Y exhala una vez más profunda que la anterior. Una última vez. Esta vez llena bien tu panza de aire. Sostén y vamos a contar hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y exhalas. Vas a comenzar a imaginarte que una luz dorada empieza a cubrir tus pies y se siente de alguna manera cálida. Esta sensación ya la has sentido anteriormente. Es una sensación de felicidad, de tranquilidad. Es una sensación cálida, alegre. Visualiza que estás empezando a sanar cada célula de tu cuerpo comenzando por tus pies y esa luz dorada comienza a subir por todo tu cuerpo en forma envolvente va a empezar a cubrir todo tu cuerpo y por cada parte de tu cuerpo que pase va a ir sanando cada célula va a ir sanando cualquiera de esas células que están enfermas las va a ir sanando de una manera maravillosa Esa luz dorada sigue subiendo por tus rodillas, por tus piernas, tus glúteos y llega a la parte de las caderas. También ahí va a empezar a limpiar y a transformar células no sanas en células sanas. Esa energía dorada sigue subiendo y sube hasta los hombros esta vez y sigue sanando célula por célula de una manera maravillosa continúa sanando y subiendo hasta cubrir tu cara una vez cubierto todo tu cuerpo esa luz se va a ver más brillante es una luz sanadora y lo único que hace es curar células enfermas cualquier tipo de célula una vez que sientas que todo tu cuerpo está relajado y se siente de una manera sana, empieza a imaginar cómo sería tener un cambio de vida. El estilo de vida que llevas hasta ahora es un estilo de vida que no es compatible con la salud. Empieza a imaginar cómo te alimentarías mejor. Empieza a imaginar cuánta agua bebes. Empieza a imaginar qué hábitos saludables tienes. Empieza a imaginarte una vida totalmente saludable, recuerda que siempre lo que consumimos es como alimentamos a nuestro cuerpo y cómo se va a sentir este, muchas personas además de consumir alimentos chatarra también consumen alimentos para el cerebro que también son chatarra, como por ejemplo la televisión, las noticias, como por ejemplo amigos de la crítica, gente amiga de las quejas, vas a tener que empezar a eliminar en tu visualización a todo este tipo de personas y vas a sentirte una persona totalmente nueva con nuevos hábitos con hábitos de hacer ejercicio con personas que siempre quieren lo mejor para vos y una persona totalmente cambiada sin quejas sin mal humor sin resentimiento sin nada de eso porque eso también te mantiene en la enfermedad una persona feliz y saludable es una persona que realmente no se queja, no se fija en el otro, no critica se fija solamente en sí misma empieza a visualizar todo esto que conlleva tu versión más saludable e imagínate, te voy a dejar un rato sola para que puedas imaginar tu mejor versión saludable y si te pierdes de la concentración en la visualización siempre puedes volver a Concentrarte en lo que es la respiración, cómo se siente el aire frío entrando y cómo se siente el aire cálido saliendo. Eso te va a anclar a visualizar. Ya vuelvo. Una vez que hayas visualizado tu mejor versión de ti misma, date las gracias por experimentar este momento. Este momento es una semilla que va a ser regada día a día por tus propios pensamientos. Esta semilla que has plantado es un preview de lo que vas a experimentar en poco tiempo. Un cuerpo totalmente saludable. Un cuerpo sin ningún tipo de enfermedad. Recuerda volver a esta visualización para acelerar este proceso. Recuerda también que no es de hacerlo una sola vez, sino que es práctica de concentrarse en los genes de la salud y dejar de prestar atención a los genes de la enfermedad. Una vez que te sientas a gusto, puedes recobrar tu conciencia y puedes despertar.